La serpiente ayer le dijo a Eva que comiera del fruto prohibido. La mujer comió y guardó un pedazo para que comiera a su marido. Después vinieron las consecuencias, la sentencia del Dios de los cielos. Pagaron por la desobediencia. Tristemente todo lo perdieron. Y el que escucha la serpiente pierde. el que le quita lo que Dios le dio El que habla con la serpiente Se vio, Lo muerde y le quita lo que Dios Le dio Yo, yo, yo Yo mejor escucho a Dios Yo mejor hablo con Dios Yo mejor sigo a la luz Yo me quedo con Jesús Yo mejor escucho a Dios Yo mejor hablo con Dios Yo mejor sigo a la luz Yo me quedo con Jesús El que escucha a la serpiente pierde. El que escucha a la serpiente el que habla con la serpiente se extravió Lo muerde y le quita lo que Dios le dio El que habla con la serpiente se extravió Lo muerde y le quita lo que Dios le dio Y ahí le mando esta bendición A Emile Camila, Daniela Yire, Sheila Eiza David Aguilar, los hijos de mi hermanito Pasareno. ¡Santo! Pastor Andrés Polo Espéreme en Aguas Vivas Satanás habló con Jesucristo Él quiso enredarlo como a Eva Pero el Señor lo puso en su sitio Con la espada le metió una pela. Satanás le puso tentaciones Pero Cristo no cayó en ninguna Para enseñarle a todos los hombres A pelear pero con la escritura Y el que escucha a la serpiente pierde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 Está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás